Cerveza a la mano, voy manejando mi troca. Llevo las hieleras llenas y unos chuchitos de mota y coca. Me voy a poner bien loco. Con tres viejas en mi troca. Ya andé pasando por Mari, voy a pasar por Carlota. Luego paso por Cristal, las tres están. Yo no trabajo Voy a aventarme a las tres para amanecerme pisteando Ya tengo la medicina para la cruda más al rato Me gusta la adrenalina pisarme mucho el motor Soy borracho y no me rajo A mí me encanta el alcohol y andando con mis Pasó bien perro. Ya estoy pasando por Mari, voy a pasar por Carlota, luego paso por Cristal, las tres están bien buenas, luego me las llevo. A la Yo no trabajo, voy a aventarme a las tres, para amanecerme pisteando Ya tengo la medicina, pa' la cruda más al rato Me gusta la adrenalina, quizá mucho el motor Soy borracho y no me rajo Me la pasó bien perro, me gusta la relija, pisarme mucho el motor. Soy borracho y no me rajo. A mí me encanta el alcohol, me andando con mis tres viejas. Me la pasó bien perro.